De una vez Maldito seas ¿Por qué me has hecho esto? Porque tú mataste a mi hijo ante mis ojos Estás loco ¡En el templo! ¡En Siwa! ¿En ese agujero? Ese desatino no fue mi culpa Es tarde para mentir Anubis te espera La muerte de la serpiente lo compensa La serpiente La serpiente es eterna Hijo de Apep el señor de la Duat te espera. Vida mía. La serpiente y Genadio han muerto. Era Eudoro. Murió retorciéndose en los baños. Me alegra saberlo. Mi amor. Mi amor. Di. Eh, ya pensaba que habría que sacarte. Tu adrenalina y presión están altas y afecta a tus pulsaciones y a tu nivel hormonal. De serotonina y oxitocina en particular. ¿Qué ha sucedido? Aya está aquí. ¿Quién es Aya? La esposa. Puedo sentirla cerca. ¿Que la sientes? Eso será el efecto sangrado. Además de sus recuerdos estás viviendo también sus emociones No, Boba, creo que está en esta cueva Los esposos compartían tumba ¿Otra momia más? Habría que informar a Abstergo Después de encontrar a ella. Ah, llamaré yo si no lo haces tú Diana no, así dile adiós a mi mérito Volverán a puentearme Vale aún no ha interpretado el ADN de Aya! Vale, vale. ¿Qué pasa? La serpiente... ¿Y si ese no era el último? Pues claro que lo era. Están todos muertos. Se hizo justicia. Si tienes dudas, habla con Apolodoro. Lo sabe todo. ¿Y dónde encuentro a ese todo? Está con Cleopatra. Pero busca a su hombre junto al hipódromo. ¡Eh! Hey. Le diré a Fano lo de Genacio y te buscaré.